es un buen presagio y simboliza estar caminando por el camino correcto y te alienta a esforzarte y mantenerte firme en tus objetivos y proyectos. Soñar que juegas con tu padre Si sueñas que eres más joven jugando con tu padre, ya eres un adulto, indica la necesidad de madurar, responsabilizarte y crecer. Pero si en tu sueño tienes la misma edad y estás jugando con él, indica que extrañas tu niño interior soñar con abrazar a tu padre, indica que eres feliz en tu familia y es señal de que la gente te protege y si en tu sueño lo acaricias es una señal de renovación espiritual y física. Soñar que tu padre está enojado es una señal de que debes revisar algunas de tus decisiones recientes, ya sea algún malentendido familiar u otro asunto, donde quizá fuiste demasiado duro y el consejo es disculparte y pedir perdón. Soñar que peleas con tu padre significa que tal vez tengas que hacer algún sacrificio, pero si en el sueño hiciste las paces es señal de que pronto librarás batallas en tu vida. Por otro lado, si la pelea termina en agresión física, es una señal de que necesitas recuperar la relación con él en la vida real. Si te golpea, es una señal de que hay una ruptura entre ambos. Soñar con tu padre llorando es de mal augurio pues podría ser señal de que tus expectativas no se van a cumplir O de que tal vez esperabas demasiado de alguien o de algo que habías establecido como meta pero que solo se quedaron en ilusiones Soñar con tu padre sonriendo Indica que estás realizando las elecciones correctas y de que tienes la certeza de que lo que haces surtirá efecto Soñar con un padre enfermo hay dos interpretaciones, la primera indica enfermedad y la necesidad de alejarse de alguien que ejerce autoridad y en la segunda de que tu padre tiene buena salud. Soñar que tu padre muere, si tu padre se muere en tu sueño representa que pronto tendrás nuevas noticias y también habla de que debes tener cuidado en la administración de tus negocios. Soñar con padre fallecido, significa que la relación con tu padre te ha marcado y que quedó algo pendiente entre ustedes, algo que no se dijo o algo que nunca se resolvió y es posible que tengas un sentimiento de culpa por alguna de estas causas. Soñar que tu padre fallecido te entrega algo, si sueñas con tu padre ya fallecido y te entrega algo, quiere decir que vas a contar con la ayuda de alguien o que también habrá cambios en tu vida que te permitirán avanzar. Soñar que tu padre fallecido está más envejecido. Si sueñas con tu padre fallecido más viejo, significa que sientes que la vida se te va rápido y que no estás haciendo todo lo que quisieras. Soñar que tu padre fallecido es más joven. Si sueñas con tu padre fallecido más joven, significa que hay recuerdos de tu pasado que te generan nostalgia, ya que no has vuelto a vivirlos y lo extrañas. Soñar que tu padre fallecido vuelve a fallecer, si sueñas que tu padre fallecido vuelva a morir, pero lo hace de forma diferente a cómo murió en la vida real, significa que sientes que no has estado a la altura con tu padre o con alguien que ya no está en tu vida. Soñar que tu padre fallecido te agrede. Si sueñas que tu padre fallecido te agrede, te golpea o intenta hacerlo, significa que la relación con tu padre no fue buena y que hubieses querido tener una última oportunidad.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 Un próximo video de Melly Cat.